hola buenos días a todos eh, estoy en funciones de trabajo paso por aquí un momentico a dejarles un, un mensaje ayer eh, por la televisión cubana estaban poniendo <coughs> un reportaje o sea una crónica televisiva que se llamaba las razones de cuba y en esa y, y en esa eh, en esa crónica Además de decir Un sinnúmero de cosas Que prefiero no comentar Para no disgustarme, Salía Varias personas entre ellas Esta muchachita que se llama Zulmira De la cual yo hice un post ante, Anteriormente Miren ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a decir abiertamente Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Aquí cada cual es adulto, aquí cada cual sabe específicamente lo que hace y cómo lo hace. Pero yo les voy a decir algo, señores, hay que empezar a entender, y esto lo hablo para quien en un futuro lo empiece a hacer, hay que empezar a entender de que cuando tú te paras delante de una cámara en redes sociales, y te empiezas a expresar de una forma negativa del régimen autocrático imperante que opera en este país, es un punto de no retorno. Ya tú tienes que tener en cuenta y estar consciente de que a partir de ahí tu vida no va a ser igual, tu vida va a dar un giro no de 280, perdón, no de 180, sino de 360 grados, o sea, ya tú no vas a ser la misma, ni el mismo, nunca más, porque ya a partir de ese minuto, como bien decía Reinaldo Arena, las cosas van a ser tan complicadas para ti, a tal punto que ya te vuelvas una no persona, entonces hay que estar consciente en eso, cuando tú te empiezas a manifestar, porque noten ustedes bien, que en este país, acá, donde yo vivo, tú puedes llorar, puedes gritar, puedes maldecir, incluso te puedes hasta morir. Tú lo que no puedes es hablar. Porque cuando tú hablas y te expresas, ahí es cuando verdaderamente empieza tu calvario. Empieza la libertad, pero dentro de, dentro, de esta, dentro de este lugar donde yo vivo, empieza tu calvario. Entonces, hay que estar consciente del riesgo que muchas veces se corre cuando una persona decide hablar delante de una cámara. Señores, mi mamá vive con, por, por, causa, por causa mía. Mi mamá vive con miedo. Mi mamá piensa, cada vez que yo salgo al teatro, cada vez que, que por la noche quizás voy a algún lugar, a algún centro recreativo, mi mamá piensa que yo voy a salir por la puerta de la casa y que yo no voy a regresar. Porque ella está consciente y asegura de que cualquier cosa me puede pasar, como mismo lo estoy yo. Yo estoy consciente perfectamente que en cualquier momento, y por el motivo más insulso, a mí me pueden meter de la cárcel grande a la cárcel, a la cárcel pequeñita. Estoy consciente también de que to todavía me quedan familias semicomunistas, porque hay que decirlo así, semicomunistas. Que cuando mi familia es semicomunista, dentro de las cuales incluyo a mi madre, cuando a esas familias mías, que me quedan semicomunistas le empiecen a decir, porque eso puede pasar, estando yo en prisión, le empiecen a decir, mira, es mejor que se calle. Para no perjudicar a Jordanka, mi mamá y las demás personas le van a creer y se van a callar, mi familia. Pero además, yo estoy consciente de que si eso sucede en mi vida, yo estoy sola. Porque yo tengo una madre de 70 años que no tiene salud para estar cargando sacos para una prisión. Entonces cuando yo abrí mi cámara y decidí hablar de lo que fuera que, que iba a hablar y cada vez que yo hago lo que vaya a hacer, yo estoy consciente de todo lo que me puede pasar. ¿Por qué digo esto, señores? Porque tú no puedes decir no, no sé qué, y manifestarte de una forma. Y, después, y, y mira, yo no estoy cuestionando la actitud de nadie. A mí no me importa cómo actúa nadie porque eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo específicamente. No estoy cuestionando la actitud de nadie. Yo lo que estoy diciendo es que previamente, antes de tú hacer lo que vayas a hacer, tú tienes que estar consciente y hacer un análisis de riesgo. Porque señores? Y es a lo otro que me voy a referir. caballero. la seguridad del Estado no está jugando. Esto no es un juego de muchachos. No te vayas a pensar de, de, de, de que hay, de que sí, de que... No. No es un juego de niños. Tú tienes que estar consciente de lo que te puede pasar en cualquier, y que te puede pasar en cualquier momento. Entonces, si al final, y esto, y esto lo hablo para todas aquellas personas que en algún momento viven dentro de la isla y, y que en algún momento sí han sentido la necesidad de decir voy a explotar en redes sociales porque ya estoy que no aguanto más si tú no estás consciente y preparado de que puedes, agu de que puedes aguantar presión Valora a ver si puedes hacerlo o no. Porque de que te va a pasar, te va a pasar. De que el pro, yo, yo les digo, y ahí yo pasé por un proceso de interrogatorio con dos, mucha, dos, dos oficiales de la seguridad del Estado, caballeros. Dos muchachitos que no llegaban. ¿Qué sé yo? Más, más jóvenes que yo, los dos. Dos muchachitos que. A ver. Yo creo que esos niños no llegaban a 25 años. Y con todo y eso, fue un proceso fuerte. Porque esas personas están, no podemos olvidar, señores, no hay enemigo pequeño. No podemos olvidar que son muchachos que están entrenados, que están capacitados, que están adoctrinados Y en cualquiera de los momentos te pueden hacer sentir que lo que tú estás haciendo es incorrecto te pueden hacer, puedes llegar a sentir sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque apelan a tu lado más sensible, porque además saben para eso, estudian para eso, se preparan para ese tipo de cosas. Entonces, yo no le estoy diciendo a nadie, como siempre ha sido eh, mi, mi objetivo, Aquí hay alguien que dice, no se dice, no, a mí, a mí que nadie, por favor, a mí que nadie me dice me diga cómo debo hablar o cómo no debo hablar. Yo me expreso de la manera que yo sé, ¿ya? Por favor, miren, yo lo que le quiero decir con esto es, es, es lo siguiente, vamos a pensárnoslo bien. No se puede andar por ahí diciendo, no. Eh, yo me voy a vincular porque yo soy, porque yo soy opositor, porque yo soy... No, y al final, cuando llega el momento, porque además ese momento te va a llegar, el momento de aguantar la presión, al final, no, porque yo porque yo lo hacía por esto, yo lo hacía... No importa, no importa por lo que lo hacías, no importa. ¿Por qué, hace, por qué razón? Porque quedas incoherente. Porque quedas mal, porque desprestigias incluso a personas que no lo están haciendo por la misma razón por la que tú lo hiciste. Entonces, si tú estás consciente de que no vas a aguantar la presión o de que, por ejemplo, no quieres perder tu trabajo estatal, de que no quieres perder la posibilidad de criar a tus hijos, de que no estás dispuesto a hacer... A vivir el martirio que se vive. Porque aunque todo el mundo me vea sonriente y no sé qué, señores, yo me estoy secando por dentro. Por no poder hacer lo que a mí me gusta. Yo me estoy secando, por, además, por saber que nunca más, nunca más mientras vivo en este país, voy a poder hacer lo que me gusta profesionalmente. Eso para, eso para mí es muy doloroso. Y es una persona... Pa porque yo verdaderamente me preparé durante muchos años y no te y note usted yo no soy anticomunista desde el odio por decirlo así yo me yo soy la raíz Fundamental de mi anticomunismo es la decepción tan grande, ver el descaro tan grande, ver la corrupción tan grande y además de eso, saber que no hay voluntad política para hacer nada ni para resolver los problemas del cubano de a pie. Entonces, señores, vamos a estar claros, vamos a estar conscientes, cuando tú emites un comentario en redes sociales, cuando tú decides abrir tu cámara para hablarle al mundo de cómo estás viviendo cuando tú decides hasta cierto punto deconstruir, porque digo se dice deconstruir, yo digo desconstruir porque me da la gana así literal, cuando tú decides deconstruir el discurso que los medios oficiales de comunicación de este país dicen, tú tienes que estar consciente de los riesgos que tú corres y tú tienes que estar preparado entonces, si sabes, si sabes, primero tienes que conocerte a ti mismo y tienes que conocer tus deficiencias como ser humano. Si sabes que verdaderamente no vas a aguantar la presión, no vas a aguantar la tristeza y vas a claudicar a tal punto de que te vas a volver a parar delante de una cámara y vas a decir que no, yo hacía las cosas por esto. Porque al final me embullaron porque al final, mira, yo te recomiendo que no lo hagas. Sigue viviendo la vida como un rebaño. Quédate calladito, no proteste, sigue haciendo cola, sigue pasando hambre, sigue sin los medicamentos, sigue, sigue, sigue y sigue, sigue lo haciendo. Si al final no vas, a, no vas a aguantar la presión. Quédate calladito, como miles y miles de cubanos, así. Y si crees en Dios, ruégale a alguien, ruégale a Dios, porque te saque de este país. Ya. Porque al final, si después te retractas públicamente de lo que dijiste, estás desprestigiando la labor de personas que sí están Conscientes de lo que están haciendo Y además de eso Están dispuestos de ir a, en ir hasta el final Más nada que eso Buenísimos días Y los dejo El Señor les bendiga